tengo conmigo a Mario Cortés, que ahora os presentaré un poco más, que es director de innovación y de la PMO en Aenor. Y lo interesante sobre todo lo que nos va a contar es que Aenor es una compañía bastante tradicional, pero que en los últimos años pues, ha sufrido una, un cambio grande, una transformación digital en toda regla, en la cual le ha situado como una empresa bastante innovadora dentro del sector español. Y, y entonces pues hemos considerado bastante interesante pues, que viniera Mario y nos contase el mismo Así que, Mario, si nos puedes contar un poco primero quién eres tú y presentarte un poco para la audiencia que te está escuchando. Pues muchas gracias, Alex, por traerme. Estoy, la verdad, que muy ilusionado de, de estar con vosotros y, sobre todo, de, de poder contar mi experiencia ¿no? en estos cuatro años, que al final no deja de ser un gran trabajo mío personal, por supuesto, que vengo a contarlo, pero también de un gran equipo que, que tenemos. ¿no? Bueno, para los que no me conocéis, eh, yo soy director de Innovación y PMO. Esos son dos de mis roles ¿no? dentro de AENOR, el principal ese CTO, ¿no? y, y básicamente cuando yo empecé en, en AENOR, eh, comencé por un propósito, ¿no? que era eh, llevar a cabo nuestro plan de sistemas. Nuestro plan de sistemas es básicamente cómo estructuramos los proyectos alineados con nuestra transformación digital. Pensar que AENOR hasta el 2017, más o menos, éramos una asociación y a partir de ahí pues nos separamos con una asociación de la mercantil y a partir de ahí pues, comienza un proceso de transformación completo de la compañía, no solo a nivel tecnológico, que es lo que vamos a hablar hoy, sino a nivel en todos los sentidos, ¿no? comercial, marketing, etc. ¿no? En, en ese momento la, la compañía se, se, se dio cuenta ¿no? que, que teníamos un, muchísimas carencias a nivel tecnológico. Llevamos, pues, os podéis imaginar, ¿no? pues más de 20 años sin hacer grandes inversiones tecnológicas, con lo que ello supone durante todo este tiempo con lo cual el reto era, era bastante grande. A día de hoy vamos ya por nuestro segundo plan de transformación, porque hacemos ciclos de, de tres años, eh, en, el cual he podido, en el cual he podido participar. Y, y bueno, para que entendáis un poco el, el volumen de proyectos, ¿no? en la magnitud que estamos hablando, este año, solo este año 22, tenemos ahora mismo 13, 13 proyectos estratégicos, que es lo que nosotros llamamos. Un proyecto estratégico para nosotros es implantar un ERP, RM Meta4, o sea, son proyectos de mucha uh -huh. envergadura y de mucho impacto. Pues como eso tenemos este año solo, este año 13, cada año tenemos un volumen más o menos similar. Somos unos 75 FTEs, más de 200 sistemas, etcétera. ¿no? ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empieza la aventura de la transformación? Al menos la que tú conozcas, desde que tú entras a formar parte de todo el plan de transformación. Pues mira, yo siempre lo digo. Es la primera semana que, que entrena Enor, eh, se lo dije a mi mujer, digo, creo que me he equivocado, ¿no? Pero, pero no, fue, un, fue al contrario, fue todo lo contrario. Fue un reto muy bonito, eh, lo que decía, ¿no? Pues teníamos todo por hacer, pero lo que no nos habían contado era que no éramos una startup, no empezábamos de cero. Claro, decir, teníamos que hacer muchísimos proyectos en muy poco tiempo, cambiar la forma de, de hacer las cosas en la compañía, ya no solo a nivel tecnológico, a nivel de procesos, y lo que no nos habían dicho es que teníamos una mochila de muchos sistemas que había que mantener. No claro. puedes tirar toda la basura y empezar de cero. ¿no? Eso no funciona. Con lo cual, os podéis imaginar eh, los primeros años sobre todo el poner en orden y sobre todo bajar mucho a terreno. O sea, al final eh, tuve, tuvimos que bajar mucho a terreno, estar muy cerca de los equipos, montar el equipo de cero, eh, implantar la metodología, que ahora bueno, si quieres comentamos también que son aspectos muy importantes, y sobre todo cambiar el concepto que tenían los diferentes negocios o los stakeholders de, del departamento de TI. ¿vale? Yo pertenezco al departamento de TI interno eh, y, y era muy importante para nosotros que, que tuvieran otra visión muy diferente. ¿no? Venían de una visión de somos un coste, hacemos lo que, ejecutamos lo que ellos eh, quieran y en cierto, en cierto modo es así pero lo que vimos desde el principio es que los proyectos o todos los proyectos se suma, ¿no? Para nosotros el proyecto no es un proyecto en concreto implantar un CRM, el proyecto es toda la, la fase en ¿no? la que estamos de todos estos años, que es transformar a la compañía a través de la tecnología. Y, y desde el principio para nosotros este proyecto no era de TI, era un proyecto de, tanto de negocio como de TI, por supuesto, pero principalmente de negocio, con lo cual una de las primeras cosas que, que pusimos mucho foco, ya no solo en nuestro equipo, sino es en, en mejorar esa relación con el negocio y, y ayudarles a entender que, que hay otras formas de trabajar ¿no? y otras formas de pensar. ¿no? Ya una anécdota, ¿no? cuando llegué, pues eh, llevaban tres años para lanzar la nueva web uh -huh. y, y tuvimos que correr y en un mes lo, lo teníamos. ¿no? O sea, era algo totalmente impensable. ¿no? Se pueden hacer las cosas de otra manera, eh, a lo mejor no tienes el resultado final. ¿Crees que perfecto? por lo que comentas ¿se empezó más rápido? O sea, ¿llegaste ¿ya a tener el tiempo de planificar lo que queríais hacer? ¿O fue o gran parte de la transformación se ha ido creando y ejecutando conforme iba pasando el tiempo? Pues efectivamente. Eh, aunque sí que es cierto que había una especie de, de planificación. Plan, El plan director, un plan, ¿no? Eso es. Para nosotros nuestro plan de sistemas es un plan director uh -huh. a, eh, a tres años, ¿no? Que hacemos ciclos y había uno bien definido con los proyectos, etcétera, pero pero no estaba clara la estrategia, ¿no? Entonces no es lo mismo un plan donde está todo bien detallado, exacto, que la estrategia. Sí es cierto que había unas pautas, pero no era demasiado alto nivel y no bajaba la realidad, no, no tenía en cuenta muchas cosas de la realidad, que al final son las que le hacen que al final esos proyectos no salgan, uh, no salgan. ¿no? Entonces, efectivamente, tuvimos que correr, improvisar, tomar decisiones. Eh, durante dos meses paramos eh, pues muchísimos proyectos. Tomamos la decisión de parar proyectos que llevaban años o sea, haciéndose y no tenían sentido, no estaban alineados con el plan. Entiendo que también incluye una parte de reestructuración de la gente, de los equipos, o sea, sí. cambio drástico al final. Sí. Para... sí, efectivamente, sobre todo en la forma de hacer las cosas. Nosotros hemos pensado que, que hay que cuidar mucho a las personas, tanto de todos los negocios como a las personas de nuestro equipo. Y, y lo primero que hicimos es, sobre todo, intentar conocer a, a las personas para ubicarles donde mejor podían desempeñar su papel, ¿no? Eh, y vimos que había casos donde estaban, había personas que tenían un talento impresionante y, y a día de hoy han evolucionado muchísimo pero estaban en ubicadas en roles o tareas que, que realmente no aportaban o no encajaban ¿no? en su perfil entonces ese fue uno de los primeros retos que el conocer a la gente sí, cómo dejarlos, conocerlo y sacar es, el máximo potencial por supuesto de la crecer gente. no en ese sentido uh -huh. y, y entiendo que cuando habláis de, del plan de transformación se Entiendo que hay diferentes niveles, ¿no? Cuando lo atacáis, o sea, ¿y cómo lo estructuráis? Sí, eso es. Al final, eh, tú cuando, en, una, en un primer momento, ¿no? Eh, al final estos planes directores se, se deciden y se aprueban a nivel del consejo de administración, el comité de dirección, etcétera. Y, y lo que vas bajando es de más nivel a, a más bajo nivel, ¿no? Eh, lo, lo primero, lo que, cuando, cuando empiezas un proyecto de este, esti de este estilo, eh, lo primero que tienes que entender es que eh, tienes, tienes que empezar ya no tanto por la solución tecnológica, que también lo vas a tener que hacer, pero tienes que empezar primero el, en el porqué. ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué motiva a la compañía a hacer esto? Y eso es muy importante porque si no lo haces… Eh, vas a cometer muchísimos errores en el sentido de que no vas a poner foco en lo que realmente va a tener un gran impacto la compañía. Es decir, en nuestro caso pues teníamos que eh, poner, posicionar a la, a la compañía tecnológicamente para poder abordar los retos de negocio que ahora eh, estamos abordando. Es decir, Llevamos ya cuatro años en inversión tecnológica para ahora tener esos resultados. ¿no? Eh, a partir de ahí, una vez que tienes claro el por qué... Tienes que empezar a entender que un proyecto de transformación digital es eso, es transformación. Estamos hablando de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué quieres evolucionar? Eh, esto lo que te va a dictar es un poco lo, lo, lo que quieres, eh, los, outcomes, los outcomes, ¿no? Lo que quieres conseguir eh, con todo este plan de transformación. Y, y luego lo que vas a hacer es eh, bajar eso un poco a terreno en cómo, bueno, cómo lo llevo a cabo. Sí, como después lo pero vamos a... siempre a muy alto nivel. Esto al final lo que te va a dar es una proyección de, de, de diferentes proyectos, pero nunca vas a saber en detalle eh, qué vas a hacer en ese proyecto. Sabes lo que quieres conseguir, sabes el tiempo que tienes, sabes los recursos, porque al final los recursos son finitos, por desgracia, eh, y el tiempo también es finito, eh, con lo cual sabes lo que quieres hacer y a continuación es cuando presentas ese plan. Pero en ese momento no tienes claro cómo lo vas a llevar a cabo. Eh, si sabes más o menos, pues oye, en nuestro caso son tres años, no ciclo de tres años, pues sabes si lo vas a hacer en el año 1, 2 y 3. A continuación, una vez que se aprueba ese, ese plan, pues lo que trabajamos mucho es empezar a bajar en detalle ese proyecto. ¿no? A principio a finales de cada año, empezamos a trabajar lo que va a ser el roadmap de ese año, del siguiente año. Pues a, a finales de este 22 uh -huh. trabajaremos en el roadmap del, del 23 y en ese roadmap lo que fijamos son diferentes hitos por cada Q que lo que nos ayuda es un poco a parcelar el proyecto, que los proyectos no se alarguen. Estamos hablando de proyectos muy grandes, muchísima gente, de mucho impacto, eh, con lo cual, aunque tú apliques en el delivery una metodología Agile, hay mucha gente alrededor y no es tan sencillo. ¿no? Entonces, lo, lo, lo dividimos en CUS, que nos ayuda a darle un sentido. y Igual, planteamos un roadmap basado en ese momento, también, en ¿qué queremos conseguir? Ya más abajo, abajo detalle, te voy a poner un ejemplo. ¿no? Uno de nuestros objetivos de, de transformación es, eh, pues tenemos dos, básicamente, en este nuevo, en este nuevo plan. Tenemos mejorar, mejorar toda la operativa y mejorar la experiencia del cliente. Ya está, estos son nuestros dos objetivos que queremos alcanzar con estos tres años. ¿Eso en qué desemboca? Eh, hay una de las iniciativas, que es, Mejorar lo que es eh, toda la experiencia de nuestro cliente a través de plataformas. Eh, a la realidad, eso ha derivado en dos proyectos. Dos proyectos que hemos bajado y hemos ido bajando a detalle según ha ido pasando el año. Hemos visto, oye, pues esto no tiene sentido que a nivel tecnológico sea un área de cliente, ¿no? un portal de cliente ¿Mm? básico que pueda tener una empresa, sino nos hemos dado cuenta que además nuestra forma de atender a los clientes, las dudas, las peticiones... Eh, los problemas que puedan tener, eh, también son importantes. ¿no? Con lo cual, esa iniciativa que era cómo mejoro la experiencia con mis clientes se ha, ha derivado en, eh, en dos proyectos que en suma buscan eso. ¿no? Y porque al final también eres director de innovación. Y una duda que me surge es, claro, cuando estamos hablando del plan de transformación, uh -huh. ¿puede ocurrir que al final cueste...? O sea, que desde dirección se pida que entre esa parte de innovación, pero muchas veces no tiene cabida dentro de ese momento, en ese ciclo de la otra parte de transformación digital, porque hay otras cosas que hay que subsanar antes, sí, sí. pero aún así, lógicamente, por estrategia hay que, mmm, hay que generar esa parte de innovación también. Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo lo haces convivir los dos mundos? Eso es nuestro día a día de la PMO. O sea, uno, gracias a que estoy en la PMO, puedo tener esa visión. ¿no? Eh, ya no solo tecnológica, sino también... Eh, ¿De qué necesita el negocio eh, a nivel funcional, a nivel de, del propio negocio, ¿no? de sus estrategias y eso cómo lo trasladamos? Y sí, pasa mucho que, que pues se decide ¿no? que hay que abordar determinados proyectos o iniciativas que pueden ser todo lo innovadoras ¿no? tecnológicamente que quieran, o innovadoras para nosotros, que no tiene por qué ser... Sí, a ver, es que para cada uno la innovación es diferente. Lo hemos hablado aquí muchas veces, que innovar no siempre significa usar las últimas tecnologías, Exacto. innovar Exacto. es Exacto. que al final hacer un, modelo, hacer un cambio en tu modelo de negocio, en cómo estás trabajando hasta ahora, que, que es disruptivo para ti. Exacto. Y sí, nos llegan ese tipo de, de situaciones, y, y bueno, ahí lo que intentamos, eh, lo primero siempre con la PMO intentamos poner foco, ¿no? Eh, esto es muy importante. el foco eh, si, si no consigues poner foco en, en conseguir lo que has definido en esos objetivos, pues a lo largo del tiempo te van a llegar un montón de iniciativas muy chulas. A mí yo encantado de jugar con proyectos de todo tipo, no eh, pero te van a desviar de, de tu camino. Sí, del plan eh, que vas a, vas a invertir tiempo, vas a invertir recursos, eh, con lo cual eso es un problema. En ocasiones... te, ha tocado, ¿Te ha tocado dar explicaciones de por qué el plan, finalmente, el principal no se cumple? porque hubo que dar entrada? No, lo que hacemos lo que intentamos hacer es dar cabida en esas situaciones, dar cabida a ese proyecto, pero moldearlo para que realmente, en cierta manera, encaje, de alguna manera, con el resto de proyectos y con los objetivos. ¿no? Entonces, bueno, intentamos, eh, al final también es un tema de relaciones de, de personas, ¿no? y yo creo que eso es un punto importante, ¿no? las personas... Eh, muchas veces ya no es, oye, esto no se hace y punto, porque lo digo yo porque soy de la PMO, bueno, pues al final eso no es así. Eh, y, y hay que saber entender, ¿no? Eh, ¿Qué realmente te están pidiendo? ¿Por qué te están pidiendo eso? no mí me has creado una duda que es. Has comentado los beneficios que es ser el director de innovación y a la vez de la PMO. Pero, ¿qué desventaja hay? O sea, te haces trampa a ti mismo. <risa> Intenta ser objetivo. No, hay más, hay, hay, hay más gente. Eh, yo creo que desventaja bueno desventaja tengo mucho más trabajo por supuesto eh, pero no al contrario es, eh, para mí es algo imprescindible porque si no si, si me quedara solo más en la parte del rol de cto pues cada día que pasara me centraría más en el mundo tecnológico y perdería es posible que eh, perdiera no con visión de negocio la no visión de negocio es imprescindible eh, entender es llegar a ese equilibrio de, del negocio. Que aquí lo o hemos comentado tecnología. muchas veces, la dificultad que hay de que los equipos de innovación estén bien integrados con los equipos de negocio y que, porque muchas veces que lo que ocurre es que lo que generan los equipos de innovación se pierde, se quedan en pruebas y se quedan en cosas porque no había ese enganche con el oh, equipo de y negocio. Y al revés también pasa, sí. perfiles que a lo mejor no, no son técnicos entran en una posición de, de, de innovación eh, y al desconocer la tecnología pues esos proyectos posiblemente al llevarlos a cabo acaben en fracaso. ¿no? Eh, hay que llegar a un equilibrio. y Es un poco lo que desde el principio hemos intentado, en llegar a ese equilibrio, entender lo, los problemas, ya no, no solo sus problemas, sino además sus retos. Es decir, oye, ¿cuáles son tus retos este año? ¿Qué quieres conseguir tú como negocio? ¿no? Eh, bueno, pues incrementar X en, en tal tipo de compañías, en tal segmento, ta, ta, ta, ta, con tal producto. Vale, bueno, pues a ver eso cómo lo encajamos dentro de, de este plan estratégico. ¿Y los resultados de, este, de esta transformación que habéis vivido en Enor? Pues los resultados no se ven el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Me Esto imagino. es una, una carrera de, de fondo. Eh, es cierto que lo estamos empezando a ver ahora. Si me hubiera llamado hace cuatro años. Pues, pues ya vivió un ciclo de tres años exacto, entero, ¿no? Exacto. Bueno, el 2020 sí que ahí nos partió un poco, mm. pero bueno, sí que era, era, era un ciclo. Y, y ya hemos. Terminado ese ciclo, para nosotros hemos conseguido montar muchas bases de, de fontanería, ¿no? a nivel tecnológico, eh, que, que, en, que en, ese, en ese primer ciclo no se veía, no se apreciaba. ¿no? Si el, el usuario final apreciaba cosas, pero no tanto. Ahora estamos en otra situación, en este segundo ciclo ya estamos aportando mucho más valor, porque ya hemos montado muchas bases en todos los sentidos, a nivel tecnológico, a nivel de metodología, a nivel cultural, muchísimas bases. Y ahora sí se nota mucho más rápido ¿no? eh, todos estos cambios. Y cuando hablas de todos los cambios que vais introduciendo, o se mucho desde el punto de vista de tecnología, pero para un equipo, por ejemplo, como el que tú estás, ¿cuánto tenéis que estar de cerca del negocio y de estar actualizando constantemente del negocio de principal que hacéis uh -huh. en Aenor? Bueno, en... Eh, nosotros cambiamos la estructura del equipo precisamente para eso. Entonces tenemos perfiles técnicos que son los responsables a nivel de arquitectura, de DevOps, etcétera, Desarrollo, etcétera. Eh, pero también tenemos perfiles funcionales que eh, trabajan directamente con, con, con los negocios. Ahí lo que definimos también no solo es un cambio en nuestra estructura, como nos organizamos internamente, sino como también un cambio en cómo nos relacionamos con los Con negocios. el resto de departamentos, ¿no? Entonces, cada, por cada negocio tenemos identificado lo que nosotros llamamos uh -huh. los key users, que digamos que son los representantes que para nosotros tienen capacidad de decisión. Importante. Eh, es muy importante porque durante un proyecto hay que tomar muchísimas decisiones y no puedes eh, estar esperando a que la decisión la tomen un director por arriba. ¿no? Eh, todos estos key users para nosotros tienen capacidad de decisión, para lo bueno y para lo malo, no pasa uh -huh. nada y eh, trabajamos mucho con ellos desde el principio, eh, hay algunos que llevamos trabajando desde 2018, otros que a lo mejor hemos empezado este año, depende. Y fíjate si es tanto lo que trabajamos que esta semana, por ejemplo, hemos tenido formaciones con ellos para que entiendan otra vez la metodología, porque lo vamos... Vaya haciendo un año pejo de refresco, ¿no? Es, cada año nos sentamos con ellos y lo vamos a refrescar. ¿Por qué, tra por qué trabajamos así? Eh, los sprint no es solo correr que a veces alguno las terminologías eh, las lleva a su terreno, ¿no? y sobre todo la parte de la relación, el que ellos entiendan que a veces eh, no, no somos un mero ejecutor, sino que estamos para ayudarte a, a optimizar al máximo los recursos que tenemos de tiempo ¿no? y de personas, y sobre todo a que tú, como responsable de ese proyecto, porque ese proyecto es tuyo, no es de tecnología, eh, Identifiques aquellas cosas que realmente van a tener un impacto en lo que estemos haciendo o que aporten un mayor valor. Eso no es fácil de conseguir para alguien, porque, por ejemplo, no está acostumbrado a hacer, porque no se dedica a la tecnología. Hay que decir para los que nos estén escuchando que Mario en concreto, este tema no solo es que le guste, es que le apasiona la parte de transformación digital y, y tiene su libro también. Ha venido también a contarnos parte sí, de su libro. Sí, sí, sí, sí. <risa> Bueno, en, el, en 2019 me atreví a, a escribir un libro, que es eh, Liderar la transformación digital con, con éxito, que es, no es un libro al, iso, al uso, es una especie de guía, ¿no? Es un poco, al final para mí yo lo utilicé más como un ensayo. Eh, yo necesitaba reflexionar de todo lo que estaba viviendo en ese momento, 2018-19 fueron muy intensos, y ya veíamos que iba, teníamos que prepararnos para, para el siguiente ciclo, ¿no? vamos con bastante tiempo. Entonces oye, antes de ponerme a inventar, oye, qué proyectos utilizamos es, vale. yo para mí paré eh, y, y mí mismo para mí mismo intenté definir qué era la transformación digital, cómo se, cómo se conseguía, cuáles eran sobre todo los riesgos eh, y el libro surge de ahí. Surge de ahí. Sí, sí de la experiencia de Exacto. los últimos años e intentar hacer un ejercicio de, de quiero hacerlo bien, quiero entender bien cómo, cómo aplicarlo, si estamos siguiendo correctamente bien los pasos, qué mejoras puedo introducir dentro de la compañía para que al final sepa, forme parte de la cultura de la compañía. Es. Porque ahí, si hablamos de la cultura, o sea, cuánto desde vuestra parte, comentabais antes que refrescáis a los demás equipos ¿Cuánto peso creéis que tiene vuestra área dentro de la cultura que se define en la compañía? Pues desde el 2018 ha ido creciendo de una forma exponencial. En los primeros años, bueno, éramos bichos raros, eh, pero ha ido creciendo de una forma... Una vez que se han ido viendo lo, el, cómo, impactaba, ¿no? el, cómo impactaba nuestro trabajo, no tanto en los sistemas que desarrollamos, que también, por supuesto, pero sí el cómo llegábamos hasta eso. Y cada vez se ha ido entendiendo más, de tal forma que, que bueno, pues los negocios están cambiando, incluso ellos mismos, la forma de trabajar y la forma de abordar sus propios negocios. Eh, antes, por ejemplo, no contaban con nosotros para, para ideas nuevas, ¿no? O cosas que tuvieran... Eh, ahora, antes de que empiece a, a trabajarse esa ideación, ¿no? De nuevas necesidades o proyectos, estamos ahí en minuto cero. Eso marca una diferencia... ¿Y ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza un ejercicio de transformación digital dentro de una empresa? Pues por hacer un poco el, el ciclo completo ¿no? de que, que todo sí. el mundo aprendamos también un poco de ya que has hecho este libro, que has tenido toda esta experiencia, esta vivencia. De, vamos a aprender un poco de ti el, cómo sería ese camino. Entonces, ¿cómo arrancamos? Bueno, una parte es lo que ya hemos dicho, ¿no? que tienes que empezar a tener claro qué quieres conseguir, eh, por qué quieres cambiar. Eh, y un poco la estrategia que quieres seguir ¿no? en esos objetivos luego lo que tienes que tener en cuenta es que un proyecto de transformación digital no es un proyecto de digitalización tiene, eh, se basa en proyectos de digitalización pero es mucho más, hemos hablado que al final la transformación digital es un cambio, un cambio además global en toda la compañía y luego tiene este tipo de proyectos tiene otra peculiaridad y es que eh, no hablamos solo de tecnología, hablamos también que esto es esta tecnología o toda esta tecnología que va a ser un poco el desencadenante o el medio para llegar a transformar o conseguir los objetivos eh, lo primero que vas a hacer es cambiar todos los procesos de tu compañía muchas cosas que antes hacías de, de una manera es posible muy probable que ahora las hagas de otra manera eso en sí, una tiene empresa, un proceso de adopción también en una empresa muy grande pues cuanto más grande sea pues más complejo es eh, ese cambio y luego por último el, el punto más importante para mí aparte bueno los tres yo creo que son que es tecnología, procesos, y el tercero que para mí es las personas. Y, me, y cuando digo personas, no solo digo los eh, ti directores, mandos intermedios, todos los niveles hay que tener en cuenta, eh, sobre todo, eh, hay que intentar entenderles, ¿no? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál va a ser su situación con las diferentes acciones, actividades que se van a hacer? Eh, porque al final, si, si no consigues que las personas se monten al carro, los proyectos no van a salir. ¿no? Eh, nosotros ahora, para que, para que te hagas una idea, hasta, hasta hace poco teníamos diferentes indicadores ¿no? en cada, en cada, por cada uno de los o métricas, por cada uno de estos proyectos estratégicos eh, pues de progreso, de desarrollo. Sí, de impacto, el cómo lo vais ahora no solo es el cómo lo lanzo, sino ahora cómo lo vamos operando. Ahí está. Y ahora tenemos otro indicador que es el nivel de adopción. Todos los proyectos tienen su nivel de adopción. Cada proyecto es diferente. El, el concepto de nivel de adopción ¿Nos pone algunos ejemplos? Eh, eh, sí, por supuesto. Por ejemplo, el, el más sonado es, o el que mejor se puede entender, es: nosotros teníamos un, desde el 2019 un CRM que no estábamos aprovechando. Básicamente, hemos hecho unas grandes inversiones, tenemos muchas funcionalidades, pero realmente el equipo comercial no lo estaba utilizando. ¿Eso qué significa? El proyecto se había terminado, estaba funcionando y había y bueno se usaba pero no el comercial los comerciales por ejemplo no lo habían adoptado es y una decir, cosa no es lo había, otra cosa es que tenga uso no lo habían asumido en su flujo comercial eh, bueno pues al darnos cuenta de eso hicimos un pequeño análisis de, de ese nivel de adopción lo que nosotros creíamos hemos identificado diferentes niveles de adopción eh, normalmente te, definimos de 0 a 3. para cada proyecto o sistema pues los criterios son diferentes y salíamos en 0 con algo. En, uno. Para mucho uno. uno, venga, <risa> uno. uno, venga. ¿Y cómo atacáis ahora esos, esos proyectos de adopción? ¿Qué fase tienen? Pues los atacamos casi desde, desde el principio. ¿no? Nosotros tenemos una fase que denominamos fase de implantación, que es la que nos va a ayudar en esa adopción. Eh, y luego ya está con, la continuación, no porque según vas evolucionando, pues hay que seguir trabajándolo. Pero lo que denominamos ahora fase de implantación es todo lo que voy a, a necesitar hacer con mis usuarios. Eh, para poner en marcha este sistema o este aplicativo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en eh, un proyecto muy bonito que es eh, cómo digitalizamos la, nuestras auditorías eh, y eso va a tener un proceso de implantación muy complicado. Estamos hablando de 500 auditores repartidos por toda España, formas de trabajar diferentes, no es la misma la 9001 que la 27000, no es lo mismo la persona que está en una oficina de un banco que está en una obra, eso, ponerlo sí, sí. en marcha es, es complicado, porque si no lo haces y si no te pones, sobre todo, eh, empatizas ¿no? con ellos, eh, no se va a utilizar. Es un fracaso en ese sentido. ¿no? Y a nivel de estrategia de tecnología, ¿qué nos cuentas? O sea, ¿Podéis considerar que estáis a la última, por ese rol que decíamos antes de innovación, de saber cómo estáis también in, impulsando en la adopción de nuevas tecnologías, o sea, ¿cómo podemos, ¿en qué punto consideramos que está en NOR a nivel de, de estrategia tecnológica? Pues eh, a ver, hemos trabajado mucho en, en estar en lo último que podamos que podamos absorber y que tenga sentido ¿no? para los proyectos que, que tenemos. Eh, desde el principio definimos diferentes estrategias. Una es, por supuesto, todo Cloud Computing. estamos sobre Todos nuestros nuevos servicios van sobre Azure o sobre servicios de, de Microsoft. Eh, luego apostar desarrollo versus soluciones y ahí definimos una estrategia de cuándo debíamos invertir en un desarrollo a medida o cuándo debíamos invertir en soluciones el producto. de caja, ¿Sí? en productos. Por ejemplo, ahora mucho con Power Platform, Low Code. Eh, no. ¿Y en la primera que, que comentabas, que teníais ¿habéis planteado alguna vez tener una estrategia multicloud? Sí, sí, sí. La hemos planteado, pero pero te obliga a otro tipo de cosas. Ten en cuenta una estrategia multicloud te, te obliga a que eh, tus, tus DevOps o tu equipo equipo técnico conozca de, la, de todas las… Sí, que la habéis encontrado mucho más beneficio a día de hoy, a, a sacarle partido a, una, a un cloud Eso o a una nube. Es que una estrategia que ahora se ve mucho. Es una estrategia multicloud de no intentar tener todos no, los nosotros, servicios en el mismo... Esa es una... una, una, una, una la siguiente estrategia, ¿no? en nuestro caso, es unificar los fabricantes. Desde el principio apostamos por un solo fabricante, eh, que es cierto que a lo mejor, puedes, si tienes múltiples fabricantes, te puede salir a nivel de costes pues mucho, más, mucho más barato, pero al final enganchar diferentes tecnologías de diferentes fabricantes Ahí te requiere un coste de inversión y Estoy el mantenimiento, de acuerdo contigo, el tal. nivel de especialización se hace muchísimo más complejo. Exacto, el nivel de integración es, es brutal, con lo cual eh, para nosotros es mucho más sencillo eh, y nos aporta mucho más valor eh, de, de, de, de trabajar todo sobre productos Microsoft, siempre que tenga sentido. Por supuesto, también tenemos cosas que no son, son Microsoft, pero, pero en ese sentido hemos ido a ese modelo. Por eso solo tenemos una, un cloud. A lo mejor en un futuro pues damos ese salto. Y luego más estrategias, eh, una que yo creo que es muy importante ahora, ¿no? que es eh, toda la parte de gobierno del dato y la derivada, que es el, eh, inteligencia artificial, por supuesto. ¿Cómo incorporas inteligencia artificial en, en una empresa ¿no? más clásica en ese sentido, mm -hmm. donde estamos rehaciendo todo, etcétera? ¿Se entiende? ¿Tú crees que, o sea, ¿cómo, ¿Cómo habéis conseguido que, <risa> que se entienda qué implica la inteligencia artificial? Para todos los niveles de la compañía, sobre todo para la parte de dirección, que también tienen que apostar y, y formar parte de esa estrategia. Lo que no se entiende es el tipo de proyecto. O sea, todo el mundo le encanta, ¿no? oye, lo oye y es fantástico, pero luego no entiende que este tipo de proyectos es un poco diferente a hacer una página web, por ejemplo, o una aplicación móvil. Tiene una peculiaridades muy diferentes. ¿no? Entonces, ahí lo que hemos trabajado desde el principio es en identificar aquellos casos de uso donde tengan mayor impacto al negocio y donde tenga sentido. Y de esta forma eh, hemos, hemos podido justificar el porqué, el por qué hacerlo, el por qué de esas inversiones. Ten en cuenta que muchas veces los modelos que haces, eh, por ejemplo, en Machine Learning en, nuestra, en nuestro caso, eh, te la juegas a que a lo mejor no saques nada. ¿Qué cosillas, por ejemplo, habéis hecho en pues, la Inteligencia Artificial? Estamos muy centrados, estamos viendo que, bueno, aparte de servicios internos de, de optimización, uh -huh. de charrate y cosas así, estamos trabajando mucho con NLP. En ese sentido, al final nosotros somos una empresa de conocimiento, generamos muchísimos documentos y no los estamos sacando valor, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros te vendemos las, los estándares, ¿no? Las normas que al final no dejan de ser documentos y aunque viene una, una serie de metadatos. Uh -huh es algo muy, muy basicote, ¿no? Te tienes que leer todo el documento, estamos hablando de un millón y medio de documentos que tenemos y requiere un conocimiento muy experto. Estamos y todos los documentos estaban, imagino, preparados para, para supuesto, empezar a trabajar sobre ellos, ¿no? Sí, Desde sí, el primer sí. día. se pensaron en el, en el primer día. Y estamos trabajando en, oye, ¿cómo identificamos entidades? ¿Cómo te aporta un resumen al documento? ¿Cómo entidades? Me estoy refiriendo, a, por ejemplo, muchas veces el usuario final, no quiere leerse todo el estándar. Uh -huh. Quiere a lo mejor una tabla o un gráfico o eh, determinadas partes muy concretas de, de ese documento que como tú dices, pues no estaban preparados. ¿no? Eh, bueno, pues a través de estas tecnologías estamos trabajando. Poder generar también esa información Eso a posteriori. Es. Eso es. Y ese es un caso. no Otro caso es, estamos trabajando mucho en cómo generar eh, recomendaciones a nuestros clientes a la hora de implantar determinados sistemas. De clientes como tú, con las mismas casuísticas, que se han certificado en, en el mismo estándar concreto, con las mismas casuísticas, claro, eh, oye, fallaron o tuvieron este tipo de, de problemas. ¿no? Eh, pues oye, ¿qué, ¿qué cosas te recomendamos que hagas antes de que a ti te ocurre A lo mejor no te ocurre, pero bueno, ya es darle otra vuelta eh, de forma automatizada, por supuesto. O sea, para nosotros es ahora estamos en la base de lo que van a venir eh, en el futuro. ¿Y la estrategia de low-code, no-code? Tengo curiosidad, porque sé que es una que puedes llegar a conocer y contarnos, sí. porque siempre hay la duda no de si de verdad esto funciona dentro de las empresas o no. ¿Vosotros la tenéis? ¿La estáis aplicando? Sí, sí, sí. Nosotros estamos utilizando Power Platform en este sentido. Estamos utilizando como low-code, no tanto como no-code. Vamos, en ese sentido no, mm. todavía no está madura. Eh, pero tenemos una estrategia muy clara de que el low-code, como siempre, como cualquier solución, no aplica para todo y la estamos aplicando inicialmente a servicios internos. En, en aquel momento que tenemos que hacer un servicio de valor o algo muy concreto que solo podemos dar nosotros, ahí vamos a un desarrollo a medida totalmente. Pero en aquello que puede ser interno o que realmente no aportemos valor, eh, tiramos por soluciones eh, low-code. Ahí lo que tenemos que diferenciar es eh, el concepto de citizen developer. Ay, ¿no? ay, es que tío, me has visto reírme. Entonces... Quería preguntarte por eso, o sea, en plan, ¿eso lo estáis asumiendo vosotros dentro o estáis haciendo y formando a los equipos de negocio para que lo hagan ellos? Inicialmente creemos que es un proceso de maduración eh, y lo que no queremos es tener eh, un acceso en la nube. Es decir, que haya 20 millones de aplicaciones y no haya un gobierno, un control sobre lo que hace y los datos que gestiona. Ha dicho access, yo hubiera dicho también Excel. Esos. Ahí, con macros eh, gigantes. Con lo cual, a día de hoy está centralizado, uh -huh. pero eh, creemos que en el futuro daremos el paso a que determinados usuarios, no todos, a partir de una formación, serán key users seguramente, o gente que trabaje muy cerca de negocio, que trabaje muy cerca de nosotros, a partir de una formación y un modelo de gobierno, empiecen a hacer sus propias aplicaciones alrededor de... Sí, eh, pero que le vais a hacer un seguimiento de cerca. Sí, y no creo que sea inmediato. O sea, vale. Será algo que irá creciendo de forma incremental. ¿A día de hoy sabes más o menos cuántas aplicaciones podéis tener de este estilo? ¿Te suena? Sí? Eh, bueno. bueno, es que nuestras aplicaciones son pocas, pero muy grandes. Uh -huh. eh, pues estamos hablando de 5 o 6 aplicaciones grandes. Vale, vale. De Mucha gente trabajando uh -huh. en esas aplicaciones. ¿Y otras tecnologías sin más de innovación como blockchain y demás la habéis llegado a plantear dentro de la compañía? Sí, sí, sí. blockchain entra, es, otra, es otra de las tecnologías que entró hace un par de años. Estamos trabajando mucho en, en ver en qué medida, eh, ya no solo desde el punto de negocio podemos certificar eso, sino desde el punto de interno cómo lo usamos no? eh, para nuestros certificados, por supuesto, cómo creamos una red donde oye yo te dejo ahí tu certificado y esto es compartido por... Diferentes compañías y ya no hace falta que te lo envíes por mail, eh, sino que está ahí, está certificado, o sea, está firmado y tiene toda una trazabilidad. Y en esto ya estáis trabajando, ¿no? O sea, Estamos trabajando, eso es. ¿Y lo estáis haciendo sobre una red pública o sobre una, un consorcio o red privada? Consorcio, consorcio. Al final… Eh, no creo que En nuestro caso, no creo que encaje todavía en una red pública, no sé en el futuro, pero a día de hoy es, estamos trabajando en un consorcio. Vale, y las empresas forman parte y comparten es, esa… un es. consorcio que más adelante eh, esperamos poder ir abriendo a muchas más vale. empresas. Uh -huh. Y hasta ahora, cuál es el, qué, ¿qué resultado ha dado la experiencia? O sea, con la poca… entiendo que el poco avance que tenéis ahora mismo. A ver, tecnológicamente, bien. Yo creo que es más un poco a nivel de cómo dan el paso las diferentes empresas. No sé sí de que, que todos tienen que form, claro. todos los que forman parte tienen que claro, jugar al que el y el las juego. otras empresas también tienen que asumir en sus procesos internos que eh, toda esa información ya no va a venir con los canales habituales van a venir de otra manera se van a validar de otra manera entonces bueno pues al final hay que poner en conjunto a muchas a muchas empresas pero creo que eso también es lo que tenemos que ir aprendiendo en ese sentido entiendo que tenéis muchos colaboradores externos que tenéis muchas apis que al final ellos externos tenéis que controlar, que trabajan, estamos hablando de blockchain, pero entiendo que también hay sistemas más tradicionales que también tenéis que dar esa parte de acceso hacia afuera. Para vosotros, ¿cómo es de importante o cómo está siendo de relevante en de vuestra estrategia la parte de seguridad? Pues, pues es un punto muy importante. O sea, al final, eh, la seguridad de información para nosotros es vital. Al final, nuestro mayor valor es la marca. Con lo cual, cualquier problema en ese sentido pues nos afecta mucho. Eh, llevamos mucho tiempo invirtiendo en elementos de seguridad de información. no solo, Cuando hablamos de seguridad e información, no, eh, no son solo aspectos técnicos de seguridad, de ciberseguridad, sino también de procesos. Nosotros, aunque no podemos estar certificados por la 27001, porque no nos podemos certificar nosotros mismos, <risa> eh, <risa> hemos hecho el ejercicio interno eh, de... de, de, de oye, pues, si viniera un auditor nuestro, nuestro propio, y me hiciera una auditoría como tal de la 27001... Sí, sí, sería, todo si la pasaría. Trabajo, todo ese vimos. trabajo, ¿no? Y todo el proceso, oye, pues me hago mi capa análisis y luego voy haciendo las diferentes revisiones. Y ha sido un ejercicio muy interesante, hemos aprendido muchísimo. Eh, bueno, nuestro auditor también nos ha sacado cosas, como o sea, ha sido muy profesional en ese sentido. Pero gracias a esas inversiones que hemos hecho, pues eh, se nota, ¿no? En ese sentido, desde que salió el problema de toda la invasión de Ucrania, por ejemplo... Gracias a todo ese trabajo que habíamos hecho previo, para nosotros de momento está siendo anecdótico. Vale. Hay situaciones, pero... Y hay una que siempre pregunto en todas toda, toda, toda las charlas y en todas las ses sesiones que tenemos con los diferentes gente que viene a visitarnos al programa, es... Hemos hablado de blockchain y tal, el metaverso. ¿Qué es para ti el metaverso? Hablo para Mario casi más que para, para Enor. Sí, te voy a dar yo uh -huh. mi opinión personal, ¿no? porque al final es cierto que para Enor, por ejemplo, estamos trabajando en ver cómo, cómo llegaremos a certificar, ¿no? a, a, a evaluar más que a certificar. Claro, yo veo más a Enor pensando sí, en esa parte, el cómo esa parte, certifico… Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que ahora dentro de lo que es el metaverso que, que va a evolucionar, que todavía está en un camino… En esa parte lo de, hay, el equipo de negocio es, es, tiene mucho más criterio. ¿no? Yo te puedo dar mi opinión… Ya no tanto en definir ¿no? qué es el metaverso, sino yo creo que el, el impacto que va a tener ¿no? en la sociedad, lo hagamos ¿no? eh, en, en los niños los niños de ahora, cómo lo usarán en el futuro, porque al final estos son tecnologías que, que se van a usar al final. Sí. Tardarán más, tardarán menos, pero al final van a van a llegar. ¿no? A lo mejor llegan de otra manera. Pero sí que van a llegar. Yo creo que va a ser un cambio radical en cómo nos relacionamos en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel profesional, etc. Todavía no creo que seamos conscientes de... Es más un juguete, ¿no? En ese sentido. No, no creo que seamos conscientes, pero, pero va a ser un cambio radical. No Igual que inteligencia artificial está siendo un nuevo paradigma en el desarrollo, como tal, pues yo creo que el metaverso va a ser otro paradigma en cuanto a las relaciones de personas. Es muy pronto, creo, para para determinarlo, pero... Y, y haciendo así un poco de recapitulación, que hemos hecho toda la parte, no hemos visto cómo crear este, estos proyectos de transformación di digital, cómo los vamos a eh, operando, cómo hacemos toda la parte de adopción, cuál es nuestra, la estrategia tecnológica que podemos aplicar en todo este proceso. Pero ¿qué cosas no salen bien? Hemos hablado hasta ahora todo de lo, de lo que sale bien y algo que nos gusta aquí tratar sobre muchas veces es ¿Qué parte para muchísimas. vosotros no ha salido bien? En algunos casos y habéis rectificado que... Muchísimas, muchísimas. Ya te digo, nosotros nos pasamos el día tomando decisiones porque es muy complicado predecir el futuro, pero ya a, a corto plazo. ¿no? Eh, pues mira, sobre todo te hablaba ¿no? de, del foco. Eso es una de las eh, cosas más importantes. Hemos tenido en ocasiones problemas de foco, de pérdida de foco. Han entrado iniciativas que no tenían que haber entrado y bueno, pues eso, por eso lo insisto, sí. es muy importante poner eso. Hemos tenido problemas en, en, en creer que, que todo el progreso de nuestros planes directores son lineales cuando eh, cada vez menos eso se, se cumple. Por ejemplo, el pro, la, que, por ejemplo, el problema que tenemos ahora serio de, de falta de perfiles tecnológicos. Cuando dise, Pero eso es un problema enorme del sector. Cuando lo diseñamos a primeros de 2020, justo al principio de la, de la pandemia, eh, no teníamos en cuenta eso. Ahora es un problema. Un problema tanto es así que hay proyectos que hemos tenido que parar. No pasa nada. Hay que aprender a pivotar. Es decir, a tener en cuenta Oye, tenemos este problema, nos damos cuenta, tomamos la decisión, Yo cambiamos". Creo que no habéis sido lo único a los que eso le ha pasado. Pero bueno, hay que darse cuenta, sí, tomar sí. la decisión y cambiar rápido. O sea, no puedes estar un año tomando la decisión, me, me fustigo. No, hay que tomar esa decisión. Y luego otro tipo de problemas relacionados también con el foco es que al final nosotros, como te decía, trabajamos muy cerca de los negocios, eh, son ellos los que los definen los proyectos, de manera que si abres demasiados proyectos en paralelo, al final el negocio no es capaz de absorber eh, esos proyectos, ni para utilizarlos, ni para poder definirlos. Entonces hay que medir muy bien la capacidad también de, tu, de, de absorción de, de proyectos de, de tu negocio. Y si quieres, para, para ir cerrando, ¿cuál, ¿cuáles son las conclusiones ¿Qué tú has sacado de todo este aprendizaje de cómo llevar un proyecto de transformación digital? Bueno, la, la principal conclusión es que no son proyectos, son proyectos de personas. Lo podríamos resumir en eso. Es lo más importante. Todo lo demás, por supuesto, la tecnología, etcétera, metodología, etcétera, también. Pero son proyectos, son proyectos de personas, así, así de crudo es. Son, son proyectos donde, como decía, tienes que entender a las personas. En todos los niveles y tienes que, además, eh, la compañía debe ser capaz de empoderar a esas personas y cuando digo empoderar es que tienen que tomar decisiones sin necesidad de escalarlo, tienen que poder equivocarse y tienes que, además, eh, trabajar mucho la comunicación. A veces hay proyectos que no se entienden uh -huh. y eso genera mucho ruido en las compañías y hay que trabajar muy bien eso porque la adopción, como hablábamos antes, al final... Te, te, te puede afectar a, al éxito de ese proyecto y a lo mejor has tirado el dinero y el tiempo eh, en algo que podías haber, trabajando desde el principio con la implantación, como que te comentaba, eh, muy de cerca con las personas, podías haber resuelto. Yo creo que eso es el principal, el principal resumen. Es decir, siempre las personas antes que, la, en este caso, que la tecnología, que en muchos casos, que imagino que uno de los mayores errores que cometen las empresas es cuando en sus planes de transformación que hablamos... Quieren, quieren meter la tecnología a veces con calzador por delante de, de lo Exacto. que sería su proceso de negocio, de las personas y, y de lo que al final ¿no? es su core. Hay proyectos que, por ejemplo, eh, a nivel tecnológico estamos proponiendo soluciones muy simples, muy sencillas, pero que realmente lo que buscan es tener una solución rápido para poder entender si el usuario la va a adoptar, cómo la va a utilizar, etc. Es más un proceso de experimentación. ¿eh? Entonces, la tecnología tiene que ser el desencadenante de esta transformación tiene que ser el medio, pero no el objetivo, por supuesto. Por eso, los equipos que lideren o las personas que lideren esos proyectos, en nuestro caso es este ahí, pero en otras compañías hay otro tipo de, ¿no? Tienen sus propias mm. estructuras. Eh, tienen que tenerlo, como hablábamos al principio, de ese perfil de negocio y un perfil tecnológico. Perfecto, Mario. Pues espero que te lo hayas pasado bien, ha sido sí. un rato. No sé si es una experiencia nueva para ti o, sí. o ya habéis estado antes. Mira, en un... Al final no hemos hecho caso a las notas, o sea que <ríe> estupendo. Pues nada, me alegro que te hayas pasado bien, que espero que toda la gente haya aprendido un poquito más, que también haya hecho también promoción de tu libro. Que... <ríe> y nada, que encantado de haberte tenido aquí y, y espero que también repitas más adelante. Así que nada, espero que la audiencia haya disfrutado hoy escuchando un poquito sobre sobre la transformación de digital y, y cómo llevarla a cabo y nos vemos en el siguiente episodio. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders@plainconcepts.com.